Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de scarpel y Sonrisitas Parody Y bueno, en este video vamos a ver una partidita de, del modo casual de Counter Strike Global Offensive Que, que bueno, la jugué en un servidor argentino y es bastante interesante, ya van a ver, especialmente por, por de, determinadas jugadas que, que hice en cuanto a entry fraguear y, y, bueno, y todo ese tema. Pero bueno, ya lo van a ver. No, no me enrollo más, los dejo con el video y espero que les guste. Un detalle es que quería grabarlo en 2.0 y se me apagó la cámara justo, así que por lo tanto lo van a tener solamente con el... Con el micrófono y nada más, así que con y nada más. Pero bueno, los dejo con el video y espero que les guste. Bueno, ya empezamos a acá en el, en el mapa de DUS2, como pueden ver. Vamos a... Primera ronda, en casual. <risa> Creo que jugamos de, de terrorista, así que... Vamos a ver cómo podemos llegar a quedar. Ahí está. Bueno, empezamos bastante bien, ¿eh? Sí, ya está, quedan dos del otro equipo. Vamos a... a ver cómo puede quedar. Esperemos que... Ah, ya está, ya lo mataron. No sé dónde quedará el, el último. Pero bueno, voy a ir viendo por acá. Ya está, ya lo mataron. Vamos buen Buena pistol Bueno Nice, vamos Aprovecho las ventajas del casual Que es que ya tenés los El Kevlar y el Y el casco Incorporados, bueno, agarro la bomba Pero bueno Vamos a ver qué onda el C TV. ya nos tiraron a todo ahí Pero bueno, no más gente en, en el site a en fondo que llevo a ver en el minimapa. Vamos a plantar acá. Espero que no haya de los tres que quedan nadie cerca por por CT. Bueno. Está en fondo, está en fondo. No es muy recomendable alejarse del sitio Pero bueno, ya hay bastante gente Cuidándolo, pero Como ya sabía dónde estaba Iba a matarlo para dejarlo sin, sin economía La próxima ronda Que no guarde Evitar que Que guarden los oponentes Es una gran ventaja para Evitar que guarden los oponentes Es una muy buena ventaja para Para para vos y para tu equipo, de comprar mejores armas. Después tener mejores armas que el resto, que el, el equipo contrario. Bastante daño le hice, no. A este no, al otro. Como, a ver... Um. Veintipico creo que fueron Veintiséis No sé Nos llegó a ver ahí No, ochenta Ochenta uno Veintipico al otro uh. eh, Siempre Siempre yo hago en la bomba Voy a ver si puedo matar a Descontar a algunos en En B Bueno Apagar el fuego ese iré innecesario y bueno ya me. No creo que les haya hecho nada. Bueno, si sí, algo de vida le saqué, justo estoy espectando el que me Mató <risa> Mato a uno pero le hicieron mierda al toque. No entiendo cómo no le, no le disparan de uno, le tardan bastante en disparar. No sé si es por porque alguno ten, algunos tendrán lag o, o qué onda. Finish Esto es casual El que lleva ocho rondas Gana <coughs> Nice Ah no Nice decía Pero bueno Nice también Me Tenía que salir de De la Zona de compra Quieren llevar la bomba al site a mí me parece. Vamos. Tiró una de Koi, no sé, parecía que tiraba algo que era como una flash, pero... No sé si lo matamos antes y nos lleva a tirarla. Vamos que va, vamos que va. Está en B, está en B, está en B. Está en B. Bueno, ya me agarré la. La AUPI. Vamos a ver si puedo spotar en medio. Seguramente la mayoría van a estar ahí, pero. ¿Qué le vamos a hacer? No sé si habrá se te con Aupi, pero... Justo saqué la mira, pero no creo que, la haya... que le haya... Que le llegue a pegar aún así. No le llega a pegar ni en pedo. O sea, iba a pasar rápido ahí. Vamos a ver, habrá gente en el side no sé. No, no, no. No iba a llegar a pegarle ni en pedo. Ah, Dios mío. No sé por qué me, me voy con... O sea, en un momento titubeé. No sabía dónde podía llegar a estar. Si estaba atrás del auto. O ahí donde salió, pero... Justo... Abajo del... Del site. Cerca de... O sea, de donde salió justo estaba y me, me terminé haciendo mierda. O sea, sabía que me iban a matar igual. Como que con la VP. Y... Si desde lejos no soy bueno de cerca, menos todavía. A este mete unos, unos headshots tremendos. Están... Los otros dos después están en... Está ese ahí y los otros dos están en baranda. No, no, no, no, no. Dale que va. No, no, no, no, no. No sé. Llega, llega, llega. Llegaba. NT. No problem. No problem. Bueno. Estoy... O sea, en vez de tocar el... La W tocó la G para tropear y no. Es un boludo. Vamos, le hice bastante daño ese. Vamos, que vamos, vamos. Bien. Acá 47 por acá. No, no, no encontré otra mejor. Uh, ah, justo una M4 ahí, pero no la llegué a agarrar. No pasa nada. Nah, boludo, no, boludo, no apago un choto. Voy a ir por baranda. Baranda, baranda. Queda uno solo. Ah, ya está. Al menos tengo la teco por lo menos. Dos horas saltando la madera para subir al pedo, al pedo total. ¿Eh? Vamos. <ríe> dale que va. Bueno. Ah, armas re tienen, eh. Última ronda. Dale que se gana. Vamos. Vamos. Vamos, muerto, muerto, muerto. Dale. Estará por ahí por el por el TV, no sé. Vamos que es la última y ya asegurada, dale, más que asegurada. Finish. Se ha terminado. Se ha terminado. ¿Cómo quedé yo? ¿Cómo quedé yo? Superviviente, ja. ¿eh? Varias rondas sin morir. Vamos. <ríe> A 4 kills nada más. Sí, 4 kills. <ríe> bueno. Bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado y bueno ya saben, no se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir los videos con su familia, con sus amigos o con quien quieran, espero, si, si puedo, total los voy a tener al tanto de todo, pero bueno, espero si puedo eh, subir más videos este mes ya que bueno, eh, tuve una continuidad media media floja, pero bueno, por temas de tiempo y eso. Así que nada, si quieren comentar ya saben, comenten este video en la publicación de la pestaña comunidad donde tengo, bueno, donde voy a publicar este mismo video para los que no lo vieron, que lo vean. Y nada, eso síganme en Instagram también, que lo tienen abajo en la descripción. Y nada, suscríbanse al canal si son nuevos, obviamente, si les gusta mi contenido. Y activen la campanita para recibir notificaciones de cuando yo suba video, aparte de eso, para estar al tanto de todo. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Bye.